Y con el cero, ¿qué contamos? ¿Nada? El cero hay que valorar, pues aunque no cuenta nada, es imprescindible su amistad para todos los demás. ¡Hola amiguitas y amiguitos! Hoy estoy un poco triste, porque he ido a mirar en mi caja de los tesoros ...y está vacía... ...no hay nada dentro de ella... ...ni mis piedras, ni mis gallinitas... ...ni nada de nada... ...¿qué te pasa, Numerilla? ¡Hola, Hipatia! ...que se me han perdido todos mis tesoros... ...no tengo nada, mi caja está vacía... ...Numerilla, no debes enfadarte por eso... ...ni ponerte triste... ...relájate y piensa... ...quizás pusiste tus cosas en otra caja... O quizás las dejaste por ahí sin recoger y tu mamá las puso en otro lugar. Pero mira, si te calmas un poquito, hoy te enseñaré un número chulísimo que es el cero. ¿El qué? El cero numerilla. No Ahora tienes cero tesoros en tu caja de los tesoros. Te he dicho que no tengo nada. Pues eso, tienes cero tesoros. El cero... ¿Qué es este? Es el número que indica que no tenemos nada. Pues, no le veo la gracia a contar nada. Mira, numerilla. ¿Te acuerdas del día que Calculete tenía cinco globos y cuando jugasteis con ellos se fueron explotando hasta que no quedó ninguno? Sí, nos reímos mucho y lo pasamos muy bien. Y cuando se explotaron todos los globos también nos que ya estábamos muy cansados pues ahora ya sabes que te quedaron cero globos para jugar y te acuerdas cuando fuiste a ver al abuelo Median después del confinamiento por el COVID y merendaste cerezas y decías me como una y me quedan seis otra y me quedan cinco hasta que le diste al abuelo la última que quedaba y le dijiste y ya no hay más se quedó el plato vacío. Pues quedaban cero cerezas. ¡Ah! ¡Qué bien! Pero, ¡qué tontería! ¿Para qué queremos un número que no cuenta nada? Numerilla, muy pronto verás que el invento del número cero para indicar que no hay nada, fue importantísimo en matemáticas. Sin ir más lejos, el número 10. Que es el que sigue al 9, se escribe con el 1 y el 0. Hipatia, eso que dices es muy raro. Pues ya te lo explicaré en el vídeo del número 10. Está bien, Hipatia, pero, pero ¿cómo se escribe el número 0? El número 0 parece un rosco redondo y alargado. Y es muy fácil escribirlo, ya verás. Comenzamos por arriba. Vamos bajando por la izquierda y cuando lleguemos abajo, vamos subiendo por la derecha hasta que lo cerremos. Y ya está. ¿Lo ves? Bajamos por la izquierda y subimos por la derecha. ¡Sí! Bajamos por la izquierda y luego subimos por la derecha hasta que lo cerramos. ¡Y ya está! Muy bien, Numerilla. Ya ves que es facilísimo. ¡Sí, Patia! ¿Sabes qué? ¿Qué? Que esta mañana mi mamá me dio un bocadillo y seis uvas para que desayunara en el recreo y me lo comí todo. Muy bien, así te pondrás grande. Pues voy a preguntar a los niños y a las niñas que nos ven cuántos bocadillos me quedaron. <risa> ¿Quién ha dicho cero? Ha acertado, la primera o el primero. Pues del bocadillo solo me quedó el papel pero nada para comer. ¿Y cuántas uvas me quedaron? ¿Cero uvas habéis dicho también? Pues este es el cabo del racimo, que como veis no tiene uvas, o sea, que tiene cero uvas. Muy bien, numerilla, otra vez has aprendido en un instante a contar con el cero cuando nada tenemos. Y ahora mira por esa caja grande, donde tienes tantos juguetes, y busca tus tesoros, porque estoy viendo en una esquinita la cabeza de una gallinita roja. Es verdad, gracias, Ipatia. Voy a buscarlos. Hasta luego, numerilla. Hasta luego, Ipatia. Queridos amiguitos y amiguitas, hoy hemos aprendido que el cero lo podemos escribir cuando no tenemos nada que contar. Y si quieres saber cómo es el número 10,